Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a Tomando Mate, Retomando Vida. Muy bien, bueno, hoy seguimos con esta plática tan interesante que se titula ¿Cómo llegar a la verdadera meditación? Ya en la plática anterior hablamos de qué sí es y de qué no es la meditación. Hoy voy a comenzar entonces narrando una linda historia, una historia de Buda y Ananda. No sé si se sabían, pero Ananda era el primo de Buda. Estuvo 25 años al lado de su maestro y de su primo sirviéndole, siendo su sombra, prácticamente. Y claro, vio muchísimas cosas, cosas que lo, lo, lo, lo ponían en un punto de, de sorpresa, de maravilla, de, de, de, de amor y de conexión con su maestro increíble. Pero una tarde, Quedó contrariado y quedó sorprendido porque recibió a tres hombres. El primer hombre que recibió Buda, y Ananda estaba a su lado escuchando todo esto que estaba sucediendo, llegó frente al maestro y el hombre le preguntó, vengo a ti maestro para preguntarte si Dios existe o si Dios no existe. Y el maestro mirándolo fijamente a los ojos a este hombre le dijo, Dios no existe. Ananda, por supuesto, lo escuchó y guardó silencio, como era costumbre. Al poco tiempo llega un segundo hombre frente al maestro y llega preguntándole también la misma pregunta. Maestro, Buda, ¿Dios existe? Y Buda le dice, Dios sí existe. Claro, Ananda estaba como... Más que sorprendido, ya estaba contrariado, ya estaba como un poco decepcionado. ¿Cómo es posible que su maestro, que era toda perfección, que era toda luz, que era toda conciencia, verdad y maravilla, se estuviera contradiciendo en tan poco tiempo? Pero aquí no queda la historia. Fue un día muy fuerte para Nanda pues al poco tiempo llega un ter una tercera persona. Una tercera persona que inspiraba Inocencia. Inspiraba pureza y llega al maestro preguntándole, he oído por ahí que hay, que hay personas que dicen que sí existe Dios y hay otras que dicen que no existe Dios. Buda, maestro, ¿qué me puedes contar sobre Dios? Otra vez Buda miró fijamente a los ojos a esta persona y guardó silencio cerró los ojos, entró en un estado de meditación y esta persona se conectó con el Maestro, entendió el mensaje del Maestro y también guardó silencio. Y pasó media hora, y pasó 40 minutos, y pasó una hora, abrió los ojos esta persona, le tocó los pies al Maestro, le agradeció Sinceramente, y se fue entonces del recinto. Claro, Ananda, luego de ver estas tres respuestas tan diferentes, no aguantó y se dirigió a su amado maestro, a su primo, y le dijo, ¿pero cómo es posible? ¿Acaso no, no, no piensas en tus seguidores, no piensas en aquellos que estamos contigo? ¿Cómo es posible que te contradigas tanto? ¿Cómo es posible que le des tres respuestas diferentes a estas personas, a una misma pregunta? Y Buda lo mira compasivamente a Ananda y le dice Es que no eres capaz de ver más allá de la forma Fíjate, Ananda, la primera persona era una persona religiosa Era una persona de mucho prestigio era una persona que si seguía así, jamás iba a poder llegar a la verdad. Por eso le dije que Dios no existe. La segunda, en cambio, era una persona atea. Era una persona que no aceptaba más que su verdad. Era una persona total y absolutamente desconectada de lo que lo rodeaba. Y por eso le dije, sí, Dios existe. Y esta tercera persona, muy diferente en cambio, no sé si observaste Ananda, pero irradiaba inocencia, irradiaba pureza, era un verdadero buscador. Esta tercera persona entendió mi silencio. Y no, no, no, no le di una respuesta, le di mucho más. Le di la experiencia de lo que es Dios y se la di haciéndolo entender que el camino es la meditación. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué fantástico! ¡Qué linda experiencia! Y es por eso que para todos nosotros es muy, muy importante aprender a meditar, ser buenos meditadores para poder alcanzar esa verdad profunda que se encuentra dentro nuestro. Y claro, hay muchos guías por ahí enseñando meditación, hay muchas... Eh, pláticas que podemos encontrar eh, o, o guías eh, que sido, han sido llevadas por personas que ya tienen práctica en meditación y pueden de una o de otra manera ayudarnos a nosotros. Sin embargo, eh, hay que prepararse para hacer una buena meditación, porque no es posible tener una vida llena de estrés, llena de presión, llena de tensión y luego querer meditar porque entonces ahora sí, como tengo un poco de tiempo, voy a intentar buscar mi verdad, voy a intentar hallar esa luz interior, voy a intentar llegar a Dios. Claro, la vibración de todo el día ejerce sobre nosotros una presión enorme. Entonces es muy difícil alcanzar un estado profundo. Por, esto, por eso... Debemos y tenemos que tener en cuenta estos puntos, fíjense, se los voy a ir narrando uno a uno, y se los voy a ir explicando un poquito. Entonces, trabajo que nos prepara para ser buenos meditadores, el primer punto es ser conscientes de nuestro cuerpo, ser conscientes de las extremidades, ser conscientes de nuestros órganos, ser consciente de todo esto que somos a nivel físico antes de que una enfermedad, antes de que un inconveniente físico se presente, el cuerpo manda señales desde seis meses antes. ¿Cómo es posible que no lo escuchemos? ¿Cómo es posible que no percibamos o entendamos el lenguaje del cuerpo? Entonces, claro, estamos desconectados y nos enfermamos de un día a otro, y eso por no haber escuchado esos mensajes que el cuerpo nos manda. Ser conscientes del cuerpo, tomar, tomar eh, o tener presente que tenemos manos, que tenemos ojos, que ten, ojos, nariz, oreja, boca, eso es importante, es fundamental, pero es uno solo de estos puntos. El segundo punto es también sentir el sol. También sentir el viento. También sentir esa noche, ese día, la naturaleza, los árboles, los animales. Si no somos conscientes también de todo esto tan maravilloso que nos rodea, de esta naturaleza, de esta vida, tampoco vamos a estar muy bien preparados para lograr una meditación profunda. el Tercer punto, entonces, hay que aprender a escuchar ese sol interior, ese sol que es nuestro corazón. Y escucharlo no solo en su latir a nivel físico, sino escucharlo en esas voces, en esas señales, en esa guía que tiene para nosotros. Es muy importante entonces poder hacer silencio mental y captar los mensajes que el corazón nos da. Porque entonces la vibración de nosotros está elevada y vamos a hacer sin ningún lugar a dudas una muy buena meditación. El cuarto punto, fíjense. Intentar llevar nuestra vida sin máscaras, intentar llevarla sin dobleces, intentar llevarla sin engaños, sin hipocresía, sin mentiras. Eso baja muchísimo la vibración. Por ende tampoco vamos a alcanzar una muy buena meditación cuando querramos hacerlo. Aunque aquel que nos guíe o aquella grabación que escuchemos sea muy buena, sea con sonidos de la naturaleza y campanitas y cositas por ahí, no vamos a hacer una buena meditación porque cargamos con toda esa energía que no somos nosotros ejerciendo una vibración de conflicto y de rechazo a aquello que sí realmente somos. ¿Sí? Muy importante, porque recuerden, meditar es hallar la verdadera persona en nosotros. Pero si hemos alimentado durante el día esa falsa personalidad, ese ego, eso que no somos, entonces, claro, está muy, muy fuerte, está muy alimentado y va a rechazar a la verdadera persona. Entonces, quinto punto para tener una muy buena preparación y hacer una gran meditación. El quinto punto es aprender a expresarse, a expresarse con palabras, a expresarse con obras, con acciones, con servicio, a expresarse también con sentimiento. Eso es muy importante. Si no podemos expresarnos, si no podemos manifestarnos tal cual somos, entonces tampoco vamos a poder abrir un canal hacia nuestro interior. Porque así como es afuera, es adentro. Si yo estoy bloqueado, si yo estoy estructurado, si yo estoy amarrado para poder vibrar de acuerdo a cómo mi alma siente, quiere y desea, entonces tampoco voy a poder alcanzar la verdadera persona que existe en mí. Importante punto. Sexto punto, también importante. Estar en el aquí y en el ahora. Mantenerse en el presente. Algo que hemos escuchado mucho. Algo que la verdad todos lo sabemos, pero que muy pocos lo han practicado. ¿Qué significa mantenerse en el presente? Significa entonces estar consciente de esto que es lo único que existe. No hay más. Es verdad que tenemos un pasado. Es verdad que ha de llegar ese futuro. Pero lo único realmente existente y lo que va a definir aquello que somos y hacia dónde nos dirigimos es el aquí y el ahora. Y tan importante es el presente que justamente es un regalo, es un presente. ¿Sí? Entonces, al mantenerse lo máximo posible, porque cuando hay pasado, hay futuro, hay futuro o hay pasado, hay una hiperactividad mental y entonces así no vamos a alcanzar una muy buena meditación. ¿Sí? Séptimo punto entonces, este es importantísimo, este sí que no nos debemos de perder y va a costarnos muchísimo, porque la sociedad y el sistema nos dice que debe de ser diferente. Y este punto, séptimo punto, es simplificar la vida al máximo. Por favor, no nos llenemos de compromiso, no nos llenemos de presiones, de situaciones, no nos llenemos de tanta, tanta hiperactividad tan innecesaria. Retengamos y cumplamos con aquellas que realmente nos hacen bien y son fundamentales. Pero tengamos tiempo libre, tengamos tiempo para descansar, tengamos tiempo, para, para hacer silencio, para observar. Es muy importante eso, simplificar al máximo. Los sabios siempre viven de manera simplificada. De ahí parte su sabiduría, de entender y de comprender que para ser solo hay que sentirse internamente y sentir todo lo que le rodea. Octavo punto. Hola, hola. <ríe> Octavo punto. Practicar la sinestesia. Sí, sí, sí. ¿Sí saben lo que es la sinestesia? ¿Eh? ¿Qué es, Gaby, la sinestesia? Tú que sabes mucho de esto. Acaba de llegar, por eso aquí lo, le, le pregunto, ah, ¿sí? La, la combinación de sentidos. Muy bien, yo sabía que lo ibas a saber. La combinación de sentidos. Hagan este ejercicio durante el día. O sea, cuando oigan un río, un ruido, perdón, intenten saborearlo, intenten darle color, cuando vean una bella imagen, escuchen su música. Cuando sientan con su tacto algo que resulta reconfortante, algo que resulta suave o áspero, intenten saborearlo también, o intenten visualizarlo, ponerle imágenes, combinen los sentidos. Eso ayuda muchísimo a que el hemisferio derecho se vaya activando. Y eso ayuda muchísimo también que logremos ese equilibrio que necesitamos para poder acceder a meditaciones profundas. Entonces, octavo punto, practicar la sinestesia. El noveno, ser pacífico y ser entusiasta. ¿Mm? Algo que pareciera que, que, que se puede llegar a contradecir, ¿no? Porque aquel que es entusiasta tiene que ser de alguna manera algo emocional, algo visceral, algo impulsivo. No, no, es así. Ser entusiasta es mantener una sonrisa, es mantener la confianza, es mantenerse en el centro. Claro que va a haber dificultades, claro que va a haber momentos en donde no vamos a salir un poquito, pero hay que regresar, hay que volver. Este mundo está lleno siempre de una sobreestimulación de todo lo emocional, de todo lo mental. Y entonces, claro, al ser visceral podemos fácilmente caer en la violencia y caer en el pesimismo. ¿Mm? La paz y el optimismo van de la mano. Cuando estamos en un estado pacífico no podemos más que ser optimistas y saber y comprender y entender que cada situación tiene su momento, tiene su circunstancia, tiene su etapa, tiene su tiempo, y que las cosas luego resultan, y que las situaciones luego se dan. El décimo punto, sumamente importante, para poder estar bien preparados en vibración y en muy buenas condiciones espirituales, mentales y también físicas, por supuesto, es agradecer a la vida, es agradecer a todo lo que le rodea, es agradecer a tu cuerpo, agradecer a tus células, agradecer a las personas que te rodean, agradecer todo, cada día, como es un presente, como es un regalo, debe de ser agradecido, porque eso habla entonces de que somos conscientes, habla entonces de que estamos conectados con esas esferas superiores. Siguiendo estos 10 puntos entonces, donde ahí Ricardo de seguro los está poniendo debajo eh, en la pantalla, teniéndolo bien presentes, si lo vamos practicando día con día, vamos a llegar de manera diferente a ese ejercicio de la meditación. Ese ejercicio de la meditación en donde les voy a compartir también ciertos tips que son importantes a la hora de la práctica. Ciertos tips que si se siguen, no solo habremos llegado, como dijimos recién, en buena condición, en un muy buen estado interno, sino que además vamos a potenciar al máximo y vamos, ¿por qué no?, poder alcanzar esa experiencia que esta tercera persona en la historia pudo llegar, pudiendo hacer silencio y pudiendo haber entrado hacia adentro y pudiendo haber vivido a Dios. Porque realmente cuando se llega en una meditación a una elevada vibración, a una conexión con las esferas superiores, ya no hay nada de este mundo que pueda a nosotros atraernos más que eso. Porque es tan maravilloso el éxtasis, tan maravillosa, la sensación tan mágica, tan gozosa, esa alegría, ese bienestar y esa dicha, que lo de afuera, sí, bueno, lo vivimos, lo reímos, lo compartimos, pero siempre estamos anhelando alcanzar eso interno porque nada lo supera de aquello que está afuera. Entonces estos tips son, en primer momento, los mejores, las mejores horas para poder alcanzar una buena meditación es eso que nosotros llamamos la hora cero. ¿Sí? ¿Cuáles son las hora cero? A ver, aquí. Exacto Luis, sí, el amanecer y el atardecer, ¿eh? esa es la hora cero, cuando el sol está saliendo o cuando el sol se está metiendo. Claro, hay más o menos 15 minutos en donde podemos comenzar y luego continuar, continuar esa meditación y, y son los dos mejores momentos, no significa que sean los únicos momentos, cualquier momento del día es bueno para meditar, pero en eso algo sucede en el exterior, que aquellos que somos sensibles podemos captarlo. Observen que hay un silencio, que hay, que hay algo reconfortante. Es porque el yin y el yang están alcanzando un equilibrio, un equilibrio que nos influencia, claro que sí, y nos ayuda a ir más profundo. ¿Mm? Este es uno de los tips. El segundo tips, por supuesto, la columna debe de estar recta. Eso es fundamental. Hacerlo sentados claro que sí, puede ser en el piso, puede ser en la silla, en el sillón, pero la columna tiene que estar recta y sentir como si estuviéramos colgados desde aquí, desde la cabeza, ¿no? Todo recto hacia abajo. Eso es muy importante. No acostarse, ¿sí? Y aunque está recta también la columna, lo más seguro es que si nos acostamos nos vamos a quedar dormidos, ¿eh? Y por supuesto tampoco hacerlo de una manera desfachatosa porque no vamos a alcanzar la condición que necesitamos, ya que la energía necesita moverse y necesita fluir de determinada manera. Y solo la columna recta lo da. Tercer punto, me voy a tomar otro mate la ropa cómoda. Eh, no quieran ustedes meditar eh, con ropa de gala, no quieran meditar de traje o, o, o de ropa ajustada, no la energía al estar o al pretender moverse en nosotros necesita por supuesto de que no haya nada que ejerza cierta, cierto obstáculo, cierto bloqueo, cierta presión entonces ese es otro de los puntos luego otro de los tips es tener un lugar indicado tener un lugar en donde sea el sitio recurrente para meditar y si lo podemos acondicionar eh, con un almohadón, con una silla, con, con, con eh, figuras de Buda, con inciensos, con aromas, con campanitas, con ángeles, con todo lo que nosotros nos inspire para poder entrar aún mucho mejor a esa vibración que necesitamos, todo eso nos va a ayudar, claro que sí. Que sea ese lugar sagradito, que sea ese lugar mágico que tenemos para poder acceder como si fuera un portal a esas esferas superiores otro de los tips que les voy a dar es conectar con la respiración es fundamental a la hora de comenzar estar conscientes de esa inhalación y de esa exhalación por ahí debemos de comenzar ¿sí? si no nos conectamos con la respiración muy difícilmente el... justamente la mente parece un plionasmo todo en mente como si este mundo fuera Total y absolutamente dirigida por la mente, ¿no? porque esa es la matrix. Pero bueno, después de esta disgregación, volvamos a los tips. Eh, hacer silencio mental comienza entonces por volverse a ser conscientes por la respiración. ¿Mm? Y luego, continúo por supuesto con otro tips, es el de no comer algo pesado. ¿no? Es importante, que por lo menos debe de pasar tres horas antes de entrar a meditar. Ya el cuerpo debió de haber hecho una muy buena digestión y no tener por ahí residuos de alcohol, ni de drogas, ni de nada de eso, porque no vamos a conectar con esferas superiores. Podemos entrar en un estado de meditación, pero tal vez conectar con bajos astrales, ¿eh? y eso no sería muy bueno. Entonces, eh, como decíamos la comida ya debe de estar digerida. Intenten comer alimentos espirituales, eso también es importante. Si, si venimos de comer un, un asado, un, un costillar, un lechón, ¿no? o cordero, y luego a las tres horas queremos meditar, difícilmente también accedamos a, a vibraciones elevadas. Por supuesto que todo eso tiene mucho que ver. No estoy diciendo que debamos ser estrictamente vegetarianos, pero sí debemos disminuir al máximo las carnes rojas. ¿eh? Y todos, todos aquellos que meditamos bien lo sabemos. Otro de los tips importante fundamental, es eh, el rol de observador. ¿Sí? Y esto me refiero con que cuando pase un pensamiento, ahí lo señalo, lo identifico. Digo, ese es un pensamiento. Con esa acción me estoy separando de la actividad mental. Entonces, me estoy poniendo como testigo. No lo estoy rechazando, no lo estoy reprimiendo, no lo estoy expulsando. Simplemente digo, ah mira, pasó un pensamiento, lo señalo mentalmente. Eso me ayuda a desconectarme, a que no me atrape la actividad mental. Puede estar fuera de ese río y solo lo pueda observar. Luego otro de los tips es la no lucha. ¿Mm? Y cuando hablo de la no lucha es también el buen trato con uno mismo. ¿Cómo es posible que eh, seamos tan cruentos, seamos tan duros? Porque cuando entramos a meditar de repente vienen momentos del día o vienen momentos que nos seguimos reprochando, que nos seguimos regañando, que nos seguimos golpeando y por supuesto para nada debe de existir eso en nuestro interior, debe de haber un buen trato, debe de haber inclusive un apapacho, una sonrisa, un gozo, una alegría, un reírnos de eso que, que pasó o de aquello que sucedió y dejarlo pasar y seguir en esta experiencia que estoy buscando en la meditación. Otro de los tips importantes que debemos nosotros tener muy, muy en cuenta es que no soy nada, no quiero nada, como si fuera un muñeco de trapo. Hola hermano, como si fuera un muñeco de trapo. ¿Qué significa esto? Significa que intento desconectarme de este vehículo físico. ¿sí? Al sentirme yo como un muñeco de trapo, o mejor dicho, al sentir el cuerpo como si fuera de trapo, ah mira, estoy sintiendo entonces que soy algo más que ese cuerpo. Y ahí por favor no, no me sumo a esa historia de andar pidiendo, a esa historia de andar eh, agradeciendo, a esa historia de, de, de andar visualizando. ¿sí? En la meditación no pido nada, no quiero nada, no soy nada, solo guardo silencio, solo observo. Y cuando los pensamientos aparezcan como dijimos, así como vienen, así también se van Otro de los tips importantes es... Si no tenemos 20 minutos para meditar, si no disponemos de ese tiempo en las vidas tan complicadas que nos hemos hecho, es porque sin ningún lugar a dudas necesitamos por lo menos una hora para meditar. ¿Mm? Yo recomiendo siempre que por lo menos 20 minutos al día, pero si yo no encuentro 20 minutos, entonces es necesario que me busque una hora para meditar. ¿Mm? Porque... Indudablemente tengo tan saturada mi vida, tan llena de un montón de, de, de pendientes, tan llena de un montón de compromisos, todavía no he logrado esa tan fundamental simplificación, que entonces para poder llegar a tener resultados en la meditación necesito por lo menos de una hora. ¿Mm? Pero bueno, si ya hemos logrado esa simplificación, 20 minutos, media hora, va a bastar. Porque no se trata del tiempo tanto, sino se trata de la profundidad, del silencio que yo pueda lograr para poder entrar a esas vibraciones que me van a hacer sentir y me van a hacer vivir aquello que es la divinidad, aquello que soy yo. Otro de los tips fundamentales, eh, buscar al maestro con el que nos sintamos cómodos y que sea competente. ¿Sí? Hay muchos guías espirituales, hay muchos maestros que nos pueden ayudar a meditar. Aquellos que hemos meditado sabemos perfectamente que si lo hacemos solo es una cosa, y claro que es importantísimo que sea así, ya que debe de ser un hábito, ya que debe de ser una práctica, porque entendemos y comprendemos que es lo que desarrolla los músculos del alma que es lo que alimenta esa luz que existe en nosotros. Pero cuando lo hacemos grupalmente, cuando lo hacemos con la guía de alguien mucho más experimentado, los resultados son muy superiores, ya que las energías de todos nosotros se combinan y entonces como estamos en una frecuencia muy sana, muy elevada, muy pura, bueno, realmente nos ayuda a elevarnos más y más y tener un guía siempre es muy bueno, y tener un maestro claro que siempre nos ayuda y nos acelera este camino de evolución, de comprensión y de meditación. Pero bueno, ese maestro debemos de sentirnos cómodos con él, y debemos por supuesto eh, comprometernos a, a acompañar las actividades que ese maestro o a los ejercicios que ese maestro está dando. Porque si no, por más buena onda que sea el maestro, por más cómodo que nos sintamos, si yo solamente voy a una meditación una vez por semana y ya el resto de la semana no sigo las indicaciones, pues tampoco voy a poder lograr eh, grandes avances. ¿no? Eh, otro de los tips importantes, abrirse al misterio. Nosotros... Nos, nos hacemos llamar manifestación mística, ¿no? y decimos así porque es nuestro objetivo, manifestar lo místico. Y lo místico, como bien lo dice la palabra místico, eh, que viene del, gre del griego místes y significa iniciado, ¿m? es justamente aperturar, redescubrir, expresar toda esa magia y toda esa maravilla que está dentro nuestro. Iniciado es el que abre las puertas dentro de sí. Y misterio e iniciado es lo mismo. Entonces manifestar el misterio es estar dispuesto a aperturarse todo eso que debe de ser expresado y que debe de ser eh, liberado y que debe de ser eh, elementos que nos maravillen y que nos den la confirmación de que estamos avanzando. Y luego el último, tips, creo que ya no me estoy olvidando ninguno, pero el último es continuar. Continuar y no importa lo que suceda, seguir intentándolo. Miren, podrán tener momentos muy buenos en la meditación, pero luego pasa uno o dos semanas y ya esos momentos tal vez no van a ser tan buenos. Pero eso no significa que luego no vayamos a retomar. El camino de avance, el camino de crecimiento es de subidas y de bajadas. Claro que en definitiva vamos buscando cada vez mayor avance, vamos logrando cada vez mayores resultados, pero es de subida y de bajada. Hay momentos en donde podemos alcanzar excelentes condiciones que luego se van a poder volver a manifestar e inclusive es mayor mayormente y con mayor intensidad pero habiendo pasado por un bache, porque las energías se mueven así, recuerden, de manera ondulante, en subida y en bajada. Pero la tendencia es hacia arriba, la tendencia es cada vez alcanzar mayores experiencias y mayores logros. Bueno, muy bien, espero que con esta plática de, de media hora hayamos podido comprender mejor, hayamos podido entender lo que es importante, lo que es fundamental, y también tener en cuenta estos tips y podamos alcanzar meditaciones que sean dignas de poder maravillarnos como a esta tercera persona eh, pudo, pudo lograrse y pudo obtener en la narración de, de Buda y Ananda. ¿sí? Y liberémonos de los prejuicios, y liberémonos de las creencias, soltemos el que... Es una cosa o el que no estás tal, tal otra. Simplemente no tengamos ningún tipo de, de juicio. Simplemente observemos, simplemente seamos testigos. Simplemente caigamos al silencio y vivamos la experiencia. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Nos vemos entonces hacia, hasta el próximo programa y gracias por acompañarnos hasta aquí. Y chau, chau, chau.